de lo que pide Messi para seguir en el Barcelona y es que el futuro del argentino sigue siendo el gran tema de actualidad en el Barça teniendo en vilo el futbolista argentino a la afición del conjunto azulgrana que no se hacen todavía la idea de perder al mejor jugador de la historia del club catalán algo que el nuevo presidente Laporta buscará para evitar a toda costa antes del 30 de junio fecha de la finalización de contrato del atacante albiceleste para decidir continuar en el Camp Nou, más allá de dicha fecha, Leo tiene claro que deberá reducir su salario, pero al mismo tiempo exige que la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemán apueste por la llegada de jugadores de primer nivel que puedan ofrecer el máximo rendimiento en el presente. Todo ello con el objetivo de poder aprovechar sus últimos años de carrera deportiva, ya que la presencia de futbolistas de futuro como Ilex...